Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Hoy hablaremos sobre el cultivo en coco y la hidroponía. Para finalizar, vamos a responder la pregunta que desde Castellón nos hace Francesc. ¿Puedo reutilizar la fibra de coco en cultivos posteriores? Hola Francesc, la fibra de coco tiene tendencia a absorber minerales que desaconsejan reutilizar directamente este sustrato, al igual que sus aguas lixiviadas que pueden resultar letales para tus plantas. Sin embargo, al ser un material que aguanta bien el paso del tiempo y es bastante resistente al desarrollo de hongos, podemos reciclarlo si previamente le aplicamos ciertos tratamientos que alargan la vida útil de nuestro sustrato. En caso de querer o necesitar reciclar la fibra de coco, esto necesita un proceso de compostaje de unos dos meses para hacer desaparecer las raíces y tratarlo con enzimas. De esta forma, los restos se convertirán poco a poco en alimento asimilable por la planta, se criba al gusto y también es aconsejable enriquecer la mezcla con humos de lombriz o compost, que favorecerá la vida microbiana. Como ves, Francesc, con este proceso ya podemos volver a reutilizar el sustrato con ciertas garantías. Con Top Crop tienes todo lo que necesitas para tu cultivo. La elaboración del sustrato a partir de materiales naturales de primera calidad, Alimentación precisa para cada momento. La prevención contra plagas y contra carencias